Hola chicas y chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a ver Cómo transferir y vincular datos de objetos Ya hemos visto en, en vídeos anteriores Opciones de edición de objetos Y en este vídeo Vamos a entrar en un pequeño grupo De opciones que están dedicadas A esto que os he comentado hace un momento ¿vale? Lo tenemos aquí En Object. Link Transfer Data. Y tenemos una clasificación de opciones por eh, opciones para vincular objetos a escenas, opciones para, uy, perdón, se me ha ido, eh, para vincular eh, datos de objeto y otra serie de propiedades de los objetos, ¿vale? Opciones para copiar, pues modificadores, efectos de lápiz de cera y demás, y unas opciones para transferir datos de mallas. ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poquito lo que tengo eh, confeccionado en Blender en este momento. ¿vale? Me he creado una escena con unas cuantas colecciones para poderos explicar todo esto. Tengo una primera colección que he denominado Cubos y en ella tengo dos cubos que están tratados. de acuerdo. Los he editado, les he aplicado modificadores y, y a uno de ellos incluso le he aplicado un, un tipo de material, tipo metal, para que refleje el, el entorno que tenemos. ¿De acuerdo? Luego tengo otros dos cubos que los he englobado en otra colección. ¿Vale? Y estos dos cubos están sin tratar en absoluto, no tienen ningún tratamiento. Es decir, estos cubos son los que vamos a utilizar para poderos explicar cómo van a ir recibiendo la información que les vinculemos. ¿Vale? Para una tercera parte del vídeo eh, he creado una colección con diferentes textos para que veáis cómo se vinculan o se transfieren la información entre los textos. Y eh, bueno, ahí he metido las luces en las cámaras. Me he creado dos instancias de colecciones, ¿vale? Porque también vamos a ver cómo se eh, realizan las transferencias entre colecciones instanciadas. Y un pequeño plano pues, para contener esto. Sí. Además de esto, me he creado eh, una escena adicional. Tenemos esta escena principal. Y he creado una escena que he denominado escena 2. Donde no hay absolutamente nada, como podéis ver. ¿Vale? Vuelvo a la escena principal. Bien, pues con todo esto ya visto. Vamos a empezar con la teoría. ¿Vale? Eh, la primera de las opciones era vincular un objeto a una escena. Yo puedo seleccionar uno o varios objetos y vincularlos a una escena diferente a la que me encuentro, ¿vale? Yo puedo tomar este elemento y este elemento, irme a la opción de Link Transfer Data, Link Objects, Objects to a Scene y elegir mi escena 2, ¿vale? De esta manera estoy vinculando los objetos a la escena número 2, clico. Aparentemente no ha ocurrido nada, pero si me voy a mi escena número 2, Veréis que ya tengo aquí mis dos objetos vinculados, ¿de acuerdo? Esto significa que yo aquí los puedo escalar, rotar y, y desplazar sin que tenga efecto en la escena original. Ahora bien, si yo modifico sus datos de objeto, se van a modificar en todas las escenas allá donde estén vinculados, ¿vale? Para desvincularlos de la escena, clico botón derecho sobre, en el Outliner o en el eh, editor de listado y... Un link y esto los desvincula. Tenía los dos seleccionados y los he desvinculado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a realizar transferencias de datos eh, entre objetos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra primera opción era link object data. Esto va a transferir los datos de objeto. Los datos de objeto consisten en la topología de la malla... ¿Vale? Y el material que tengamos asignado, entre otras cosas. Entonces, si yo eh, para, eh, deseo pasar todos los datos de objeto de este objeto a este objeto que tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? Tengo que seleccionarlos en orden inverso. ¿Os acordáis por qué, verdad? El último objeto que seleccionábamos era el objeto activo. Y el objeto activo es, el en este caso, el que va a dar la información. ¿Vale? De tal modo que tengo que seleccionar el objeto U objetos que van a recibir la información y por último el objeto que contiene la información que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo este objeto como objeto activo, lo veis por la aureola, esta naranja clarito que tiene, y me vengo a Link Transfer Data y Link Object Data. De esta manera, como veis, mi objeto de abajo ha recibido la disposición de malla que tiene el objeto de arriba y ha recibido el material y me estaréis diciendo y puede ser la misma disposición de malla que el de arriba es más redondeado y el de abajo es más cuadrado bueno el de arriba además de esto tiene un modificador aplicado el modificador no lo hemos copiado vale simplemente hemos copiado los datos de objeto Bien. y eso lo vemos así veis aquí en esta pestaña de modificadores, este objeto tiene un eh, modificador de subdivisión aplicado. Ya los veremos. Voy a dedicar toda una sección a, a los modificadores y los vamos a analizar. Este de aquí abajo no tiene ningún modificador aplicado. vale Esa es la diferencia entre estos dos cubos. Pero si me voy, por ejemplo, a su malla. Veis que este tiene la malla cubo 001 y este tiene la malla cubo 001. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Tampoco me voy a, voy a explayar en esto. Lo hemos visto ya. ¿vale? Y eso es lo que están compartiendo. Si yo entro en el modo de edición veis que ya tiene el tratamiento que tiene mi, mi otro cubo. ¿vale? ¿Que quiero que sean exactamente iguales? Bueno, pues ahora lo que tendría que hacer es copiarle el modificador o aplicarle el modificador aquí, de acuerdo vamos a ir paso a paso, primero las opciones anteriores, de esta manera hemos vinculado los datos de objeto voy a deshacer la vinculación, vale realmente no es una vinculación, lo que hace es reescribir la información vale, aunque el punto de menú se llame link o, o vincular o transferir, lo que hace es borra los datos de objeto del objeto eh, que hemos seleccionado y le escribe los datos de objeto del objeto activo, ¿vale? La siguiente opción son los materiales. Imaginad que lo único que nos interesa es transferir los materiales. Estamos en una composición donde tenemos un, eh, un montón de objetos, una composición compleja, donde tenemos un montón de objetos y parte de ellos pues, van a tener una propiedad de un material específico. Podemos modelar los objetos ¿Vale? y luego tomar el material que tiene uno de ellos y transferirlo al resto que, nos, que van a tener el mismo material. De esa manera nos ahorramos mucho trabajo. ¿vale? bueno Esto se haría de la misma manera que hemos hecho antes. Primero seleccionamos el objeto o los objetos que van a recibir la información y finalmente el objeto que contiene la información que queremos transmitir. ¿vale? Ahora nos vamos a Object, Link Transfer Data, y link materials, ¿vale? Materials. Y de esta manera hemos transferido simplemente el material. No se ha modificado su malla, no se han modificado sus datos de objeto, solo el material. Y para que lo veáis, nos pues venimos aquí y este elemento tiene un material de metal aplicado, ¿vale? Y este elemento tiene un material de metal aplicado. Aunque estáis viendo este otro material aquí, no está asignado a ninguna parte del elemento. ¿vale? Esto hace lo mismo, es decir, si el elemento eh, que, que va a recibir la información tuviese algún material, lo quitaría y le añadiría los materiales que tiene el objeto activo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente opción. La siguiente opción es vincular o transferir datos de animación. Y para que veáis esto, lo que he hecho ha sido darle a nuestro objeto, este de aquí, unos parámetros de animación. Para que lo veáis, voy a pulsar la barra espaciadora ¿vale? y veis qué es lo que hace nuestro objeto. vale bien Si yo le asigno esos parámetros de movimiento a otro objeto diferente de la escena, como estoy contemplando la posición del objeto en el que se encuentra, el objeto al que se lo asigne le va a... A mover a la misma posición y va a hacer la misma animación. Entonces para que lo podáis ver primero voy a vincular lo que es el movimiento, ¿vale? Este con este vincular los datos de movimiento. Veis que ya me ha puesto el, el cubo arriba, ¿no? Y para que veáis que es el otro cubo el que toma los, los, los movimientos sin que interfiera el, el cubo original en lo que estamos viendo, lo voy a ocultar, ¿vale? Y si ahora doy a la barra espaciadora, veis que este cubo ha tomado la misma datos de animación que tenía mi cubo original. ¿Vale? Se mueven a la par. ¿De acuerdo? Bien. Voy a deshacer, ¿vale? Control Z. Bien. Ya hemos visto eh, cómo vincular datos, materiales, datos de animación... Y ahora vamos con los modificadores. Este elemento tiene un modificador aplicado. Que es un modificador de subdivisión. Este elemento tiene un modificador aplicado. Que es un modificador Bevel. Que lo que hace es darle bisel a los bordes. ¿De acuerdo? ¿Por qué me estoy centrando en estos dos objetos? Porque lo que voy a hacer es vincular el modificador que tiene este elemento en este otro porque quiero que veáis una cosa, y es que cuando hagamos esto, realmente no hace una vinculación respetando lo que había. Va a quitar el modificador Bevel del elemento que tengo ahora marcado en pantalla y le va a dar el modificador de subdivisión. Vale. Si yo lo selecciono de esta manera, recordad, mi objeto activo es el que da la información. Ahora vengo aquí, link transfer data y le digo Copiar modificadores. ¿Habéis visto que me ha saltado unas opciones? Ahora os lo explico. ¿Vale? ¿Y qué ha ocurrido? Bien, este objeto ha dejado de tener el modificador Bevel y ha pasado a tener un modificador de subdivisión. ¿Vale? Eso es lo que quería que vierais. No vincula, es decir, no agrega, no añade la información. Quita lo que había y pone la información que tiene el, el objeto activo. ¿Vale? Y si hubiese hecho lo mismo con cualquiera de estos objetos que no tienen ningún modificador, simplemente les daría el modificador. Les crearía el modificador de subdivisión. ¿Vale? Bien. ¿Por qué me he saltado varias opciones? Pues porque lo que hemos ido viendo hasta ahora es exactamente lo mismo en conjunto que si yo instancio un objeto. En el vídeo anterior estábamos viendo las instancias y me centraba mucho en el tema de las mallas. Pero... Si cuando instanciamos un objeto, no solo son los datos de objeto, son los datos de los materiales que están en los datos de objeto, son los datos de animación del, del objeto, ¿vale? Son sus modificadores y si tuviese algún otro tipo de parámetro más, pues otro tipo de parámetro más, ¿vale? Esto como un plus al vídeo anterior de las instancias, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con las diferentes opciones que teníamos para eh, vincular datos. Eh, nos quedan vincular colecciones. Lo que va a hacer es, esta opción es del objeto u objetos que les seleccionemos, les va a quitar de la colección en la que se encuentran y los va a transferir a la colección del objeto activo. Por eso tenía estas dos colecciones creadas. ¿vale? Voy a tomar, por ejemplo, este cubo a secas y le voy a vincular la colección que tiene nuestro cubo 001, que es la colección cubos. Entonces me voy a ir a Object, Link Transfer Data y Link Collections. Y fijaros qué ha ocurrido. En pantalla no hemos visto nada, pero aquí en el Outliner sí lo hemos visto. Nuestro objeto cubo se ha movido. A la colección de cubos. Y ha abandonado la colección original. ¿vale? Bien. Voy a deshacer los datos. que La vinculación que he hecho ahora mismo. Para que quede como estaba. Ahora. Eh, vamos a ver. Cómo. Vincular. Eh, colecciones instanciadas. ¿Vale? Para ello. Voy a sacar. Eh, a la vista. Esta colección instanciada y esta colección instanciada, ¿vale? Son las mismas que tenemos aquí arriba, pero están instanciadas. Es como si fuera un único objeto. Veis que hay ahí como una especie de empty, ¿vale? Y es el origen de mi colección instanciada. Si recordáis cuando os hablé de los tipos de objeto, cuando hacemos Shift A o mayúsculas A, aquí abajo hay un tipo de objeto que es instancia de colección. ¿vale? Y me permite crear un objeto que es una colección instanciada. Por eso lo vemos aquí en este mismo color naranjita que tienen las, los diferentes objetos en pantalla. ¿vale? Y a continuación nos dice cuál de las colecciones tenemos instanciadas. Yo como le he asignado colores, pues lo estamos viendo. La colección original instanciada, que además le va a dar el mismo nombre que a la propia colección, es el cubito verde, ¿vale? Y la de los cubos es el cubito azul, ¿vale? Bien, yo puedo tomar esta colección, mayúsculas, esta colección, entonces ya estoy convirtiendo esta colección en activa, y si yo digo link transfer data, link instance collection, ¿veis lo que ocurre? Cambia la colección a la que se vincula nuestro objeto vacío, ¿vale? Y le asigna la misma eh, colección que, el, que la colección instanciada original, ¿vale? Que es la de los cubos. Y aunque se llame original, veis que le ha puesto el cupito azul, que es la colección cubos, ¿vale? Voy a deshacer. Y ya lo que nos queda es... Eh, vincular tipografías, ahora vamos con la colección de los textos, me voy a poner en una vista superior para que lo veáis, vale, y he creado dos textos, un texto con el tipo de fuente B font regular, vale, que es la fuente por defecto que utiliza Blender y he creado un texto con la tipografía que utilizo para mi nombre en mi logotipo, de acuerdo, si yo selecciono eh, esto lo voy a hacer aquí en el Outliner porque me resulta más sencillo. Si yo selecciono el texto extend, extend, uy, perdón, el texto estándar y con mayúsculas el texto de Mazuka, fijaros que me lo hace al revés de que si lo hiciera aquí, ¿vale? Si yo selecciono este y selecciono este, ¿vale? Ahora sí, este es mi texto activo, este es el que va a dar la información a los textos que haya seleccionado vale y bueno no lo he hecho hasta este momento el atajo de teclado de la opción de vincular y transferir data, eh, datos era control L si yo hago control L me despliega este menú como veis vale hay algunas opciones que están desactivadas no os preocupéis ahora lo vemos eh, si yo le digo vincular eh, tipografías a texto. ¿Vale? Fonts to type. To text. Veis que el texto de arriba. Toma la tipografía. Que utilizo habitualmente. Para mi nombre. En mi logotipo. ¿Vale? Bien. Ahora ya nos queda. Eh, copiar modificadores. Lo hemos visto ya. Y copiar. Los efectos del grease pencil. Si tuviésemos grease pencil. Pues. Reemplazaría en los, en los efectos seleccionados en primer plano con los efectos del último que hayamos seleccionado. ¿Vale? Luego nos queda una opción que sí que voy a explicaros que es copiar mapas de UVs o si sois latinos la V es B chica creo que la llamáis. Eh, os voy a explicar solo un poquito por encima. Eh, la opción de eh, copiar mapas de UVs, la tenemos aquí, copiar UV maps, ¿vale? UV maps. Esta opción eh, solo funciona con objetos tipo malla, ¿vale? Eh, es deseable que la topología de las mallas de los objetos que seleccionemos sean la misma o sean coincidentes. ¿vale? Esto lo que va a hacer es tomar un mapa de UVs. Ya lo veremos cuando, cuando expliquemos lo que es el editor de UVs, ¿vale? O V chica, o Vs, porque en Latinoamérica la V la llamáis B. ¿no? Eh, cuando expliquemos aquello, veremos lo que son los mapas de UVs, ¿vale? Eh, lo que va a hacer es, sobre los objetos que hayamos seleccionado, le va a aplicar el mapa de UVs del último objeto seleccionado, que es el objeto activo. Si los objetos seleccionados no tienen ningún mapa, se lo crea y se lo asigna. ¿De acuerdo? Y si tuvieron algún mapa, lo elimina y le asigna el mapa del objeto activo. Cuando veamos el editor de UVs, entenderéis el motivo de por qué lo suyo es que las mallas sean coincidentes, la topología, y es simplemente porque en base a cómo esté distribuida la topología en el mapa, va a tomar los materiales de una manera o de otra vale, o las imágenes las va a integrar de una manera o de otra y si no tiene la misma topología pues lo que nos aparece en un lado en un objeto, pues en los otros nos va a aparecer en sitios diferentes y de, de formado incluso y de diferentes modos ¿no? luego ya lo último que me queda y aquí ya os voy a referenciar al, al manual. Ya tengo esto traducido. Esto lo traduje esta semana en el momento en el que me encuentro grabando este vídeo. ¿vale? Es la transferencia de los datos de malla. Y la organización de los datos de malla. Esto lo que transfiere son varios tipos de datos de malla. Y esos tipos de datos de malla pueden ser grupos de vértices, mapas de Vs, Atributos de color, normales personalizadas, este tipo de cosas. vale Cuando realizamos la transferencia y la validamos, en el panel de última operación realizada, aparecen un montón de opciones con las que podemos jugar para que esa información se vuelque de una manera o de otra o para que podamos trabajar de una manera o de otra a la hora de realizar ese vínculo, no esa transferencia de información. Pero... Ir, ir al manual, está más detallado, más, más especificado, ¿vale? Y no quiero entrar en ello ahora porque eh, sería entrar en cosas que todavía no hemos visto durante el curso y, y yo creo que os voy a liar mucho más que, que aclararos las cosas, ¿vale? Bueno, con esto yo creo que lo hemos visto todo. Así que, chicas, chicos. Sed buenos, portaros bien, ¿de acuerdo? Hasta luego.